José, de 12 años, es tres veces mayor que Javier. ¿Qué edad tendrá cuando tenga el doble de edad que Javier?